hago este vídeo porque mi primera pilita me aburría yo estoy estudiando la selectividad y ella me pide que suba vídeo así que yo subo vídeo eh, son las 12 de la noche pasada y no puedo estudiar porque me piden vídeo y el móvil no para de sonar así que subo el vídeo que me deje en paz y sea feliz un beso